La serrería digital, voces voces, voces, voces, voces, que construyen Medialabra. Pues nada, muchísimas gracias por venir y sobre todo un gran aplauso que son los protagonistas de la jornada de hoy, que han venido de muy lejos y de tan lejos, porque los colaboradores del taller Grigri Pixel, que se ha desarrollado este mes de octubre entre MediaLab Prado y Eva, el espacio vecinal Arganzuela, han venido de Nigeria, Camerún, Togo y Senegal. ¿Y vosotros que nos estáis escuchando en directo o en diferido, de dónde venís? Bueno, en realidad no importa, eh, porque vengáis de donde vengáis, os damos la bienvenida a un programa más de La Serrería Digital. Quienes no han podido estar hoy aquí son los protagonistas africanos de los talleres de y Pixel, porque ya están de regreso a sus respectivos países. Pero sí contamos con la presencia de Adrián de Miguel, responsable de producción, y Susana Moliner, coordinadora del proyecto que ya estuvo en nuestros micrófonos hace un par de semanas, contándonos en qué consistían estos talleres de construcción de mobiliario urbano. Pues muchísimas gracias primero por invitarnos de nuevo, es un gustazo estar aquí en la Serrería Digital. Y, y nada, pues al final, pues sí, hemos hecho varios gris gris, varios objetos mágicos en complicidad y, y en diálogo siempre con Eva, con el espacio vecinal de Arganzuela, en Plaza Legazpi 7. Creo que ha sido una colaboración súper fructífera e interesante. Y, y nada, con estos cuatro makers más una quinta persona, que ya explicaré, que hizo todo lo que era la parte multimedia de videomapping en, en, la, en la parte de afuera del mercado, pues fabricamos una serie de objetos que se trataba, que bueno que quizá Adrián, mi superjefe y compañero de producción que ha sufrido en esa compra de materiales infinita, porque todo ha sido un proceso abierto y, y decidido por los colaboradores, por un equipo de mentores, Yago Torroja de la Politécnica, David Pérez de Enorme Estudio y Blanca Cayen de la Universidad de BAU, para entre los veintipico colaboradores locales y más los africanos, que, en qué forma y qué utilidad tenía ese grigri, ese objeto mágico. Y bueno, Adrián, quizá puede explicaros un poco en qué consistía exactamente. Hola, buenas tardes. Se construyeron tres módulos eh, con distintas funciones cada uno, pero siempre complementando esa idea de cocina en la calle. ¿no? Y entonces, bueno, pues uno de ellos tenía un mini huerto vertical con un par de fuegos, otro tenía un, un fuego un poquito más grande y el tercero tenía eh, una pila para que saliese agua a través de un pedal. Y entonces todos esos objetos construidos y fabricados aquí en el Fab Lab de Media Lab... Y, y allí en Eva pues decidimos que era el tema de la comida no un poco la, la, la, la columna vertebral de este, de este artefacto mágico apelando un poco al trabajo o bueno, al espacio que era el mercado no que el espacio vecinal de Arganzuela está en el antiguo mercado de, de frutas y verduras que había en Madrid en frente de Matadero, ¿no? entonces queríamos como exorcizar, nos encanta toda la parte mística cósmica de los espacios y entonces era como recuperar esa funcionalidad que tenía el espacio ¿no? que proveía a los vecinos y vecinas de Madrid de esos alimentos pues a través de este objeto, pues de qué manera como el cocinar ¿no? y, co y comer juntos crea comunidad. ¿no? Yo creo que una parte importante del proyecto, en esa magia de la que hablamos, es no solamente la producción del objeto, sino cómo ese objeto es capaz de crear eh, una vinculación entre los colaboradores y el espacio que asumía y acogía el objeto mágico. Eh, estos objetos que están en el espacio vecinal de Arganzuela, suponemos que se pueden ir a visitar, a tocar, porque los habéis explicado por la radio, creo que nos podemos hacer una idea, pero entiendo que esto, bueno, supongo que habrá alguna web, quizá, donde también uno pueda echarle un ojo, incluso... ¿Copiar esos diseños para hacerlos en otros espacios vecinales? Sí, sí, total. Está... Siempre abogamos, lógicamente, por cultura libre, replicabilidad, son diseños en abierto. Están en la página web de grigripixel.com y en la página web de Eva Arganzuela, que no recuerdo bien, pero por Eva Arganzuela, o ya te la sabes tú, David. EV Arganzuela. Me encanta, muy bien, jefe de producción. <risas> Así estamos. Y, y todos todo, todo esos objetos. Lo más bonito fue que el propio sábado, cuando hicimos la presentación de final, ¿no? de presentación del prototipo. Grigri, es que los, les dimos juego y les dimos eh, uso. ¿no? Hicimos un taller que se llamaba Cocina tu Grigri, que era un taller de cocina colaborativa, donde utilizamos esas cocinas. Esas cocinas están en EVA, puedes ir a verlas cuando quieras visitando el espacio de, de EVA y justamente la intención es utilizarlas. No, o sea, no solamente es un objeto que está estalla, muchos de los objetos a los que queremos mucho en Media Lab, ¿no? que no sabemos qué hacer con tanto prototipo. ¿no? La idea justamente es que tenga una funcionalidad y que cualquier colectivo del barrio de Arganzuela pueda, pueda utilizarlos y Adrián eh, tú que has estado en el año anterior que fue el primero de Grigri y este actual podrías hacer algún tipo de como de cómo ha sido la evolución cómo lo has vivido tú claro es que también vivirlo este año eh, desde dentro del proyecto y desde producción me ha dejado poquísimo o sea yo hasta el último día no sabía lo que estábamos haciendo no y al final verlo ha sido como wow qué sorpresa y yo creo que, bueno, diferencias y sobre todo un paralelismo y es al final la familia que se ha creado. Es decir, al final había un grupo de gente que para mí era muy difícil superar el grupo de colaboradores que fuimos el año pasado y este año ha sido como, wow, es que esta gente ya son amigos, ya se conocen, van a seguir quedando. O eso espero, ¿no? O sea sí ha sido, ha sido super bonito como la complicidad que ha habido entre propias personas del espacio de Eva, entre ellas Super Jacinto, que es un señor jubilado mayor maravilloso, los propios maker africano que os comenté la anterior vez, ¿no? que venían de Togo, Camerún, Senegal y Nigeria, y luego los colaboradores, que son gente bastante joven, ¿no? Como un perfil desde diseñadores, había una filósofa, eh, muchos arquitectos, forever and never, y gente como interesada por el tema maker y cómo les ha volado la cabeza por fabricar y hacer cosas con gente que a priori nos parece tan lejana como son la gente que viene de África, ¿no? Mm. Quizá nos hablabas de Jacinto, era sí. el nombre, y bueno, veintipico personas que asistieron sí. como colaboradores, suponemos que había más, eh, más gente del barrio, ¿no? Porque a veces nos queda la sensación, en la SRE Digital que muchas de las actividades de las que aquí hablamos, pues las personas que nos escuchan por M21 pueden pensar que si no son arquitectos, filósofos, ingenieros, eh, no pueden participar. Entonces, eh, quizá esta actividad y entender que lo que se fabricaron fueron eh, cocinas, eh, creo que puede aclarar este punto, ¿no? Total. Para nosotros, además lo pusimos en los perfiles, era como rollo, arquitecto, ingeniero, plin, plin, plin, plin y el último punto donde alguna gente me dijo gracias por haberlo puesto, me he reconocido ahora personas con ganas de reencantar su ciudad y creo que era lo más importante, como tener motivación para juntarte con la gente y hacer cosas que, que, que, que tenga una devolución en, en la comunidad. ¿no? Y en este caso, lo que intentamos también es que hubiera diferentes ejes de trabajo en la producción de esa cocina, donde no solamente se ponían en juego cosas más técnicas, ¿no? que es la parte del diseño ¿no? y de los planos y del corte y de la cuestión de la lija y pam, pam, pam, sino también como ha había otro grupo que, que era lo de Aderezando, ¿no, Ardri. Sí, sí, sí, que han acabado haciendo eh, una página, bueno, sí, una página dentro de la página web de Barganzuela para comentar... Eh, o sea, recuperar poco, la, sí. el, el, la memoria del barrio a través de las recetas de sus vecinos. O sea, que que por eso que también nos parece muy importante que proyectos que pues, suceden en Media no, lo de la cultura digital, no sé qué, tiene que ver con lo colaborativo. Y lo colaborativo, pues, pues, es justamente... ...esas recetas de cocina, ¿no? Entonces nos parecía como que también una manera de dar juego a diferentes perfiles de personas. Bueno, pues nada, muchísimas gracias. Nos alegra haberos podido entrevistar ahora después de, este, de estos días... ...en los que habéis estado de forma tan intensa trabajando con, con los proyectos. Y esperemos que estos dispositivos mágicos nos sigan acompañando mucho más tiempo. Sí, muchísimas gracias. Y, y nada, simplemente una pequeña nota por por un curro que ha sucedido también súper interesante... ...es con la comunidad UBFLOS de aquí de Medialab Prado con todo lo que tiene que ver con la parte multimedia, con software libre, se ha desarrollado una creación que se, con Baidán, que es un artista de los que invitamos de Grigri Gri Pixel, en el puente de acceso de, del mercado de Legazpi. ¿no? Y entonces hizo una creación colectiva muy interesante de todo lo que era el, presente, el pasado, el presente y futuro del mercado. ¿no? Y, fue, y se puede ver también online y es muy interesante porque no todo, no todo es la fabricación, sino es también la creación de un imaginario compartido, este taller. Bueno, pues muchísimas gracias. Invitamos a toda la gente que nos escucha que se pasen por, por el Eva, que conozcan sí. el espacio y que conozcan estos amuletos ya con, <risa> con un fin concreto y que cocinen algo, que lleven alguna alguna Estupendo. receta para compartir. Pues muchísimas gracias. Sí, igual, Chao. muchísimas Chao. gracias. Chao. La serrería digital. La lijadora. la lijadora. La lijadora. Pulimos la realidad y quitamos las imperfecciones para ver con claridad. Hoy le toca lijar a. Patricia Domínguez Larrondo, coordinadora de AV Lab. Mi primer encuentro, consciente con los comunes o con el Procomún, fue hace más de 10 años en Mediala Prado. Claro que me había topado con modelos de gestión comunales o con la palabra comunero, pero ¿qué es esto del Procomún? En Medialab, una vez al mes, un grupo de gente de diferentes perfiles se reunían para hablar, compartir y debatir sobre esta palabra, que aunque suena nueva, recoge saberes bastante antiguos. Para explicar qué es el procomún yo suelo dividirla en dos palabras, pro, a favor de, propiedad de y común, algo que nos pertenece a todos y todas o al menos a un colectivo o grupo de gente. Los comunes, los bienes comunales o el procomún hace referencia a aquellos recursos tangibles como suele ser un bosque, un acuífero o una plaza, pero también aquellos intangibles como son el aire, una idea, internet o el propio universo. Recursos que suelen estar en manos de una comunidad que a su vez se organiza según las leyes de gobernanza. Pero si el procomún, por su naturaleza, tal y como lo hemos descrito, parece lógico que tenga una pertenencia pública, muchas veces puede estar amenazado y pasar a manos del mercado, o incluso puede llegar a desaparecer. Así nos encontramos con empresas donde puedes regalar una estrella por un módico precio. Y esto, que parece un chiste, por cierto, otro procomún, puede llegar a ocurrir. Pero también nos encontramos con casos donde estos recursos se hallan en manos de la Administración Pública o del Estado, y que bien, o porque no pueden, o porque no tienen los mecanismos o las herramientas adecuadas para hacerse cargo de la gestión, pueden llegar a desaparecer. Es dentro de estos contextos donde surge la gestión comunitaria, que muchas veces aparece como un modelo alternativo, pero que en otras ocasiones nos la encontramos trabajando mano a mano con la dicotomía de entre lo público y lo privado. Con la llegada de Internet, un espacio nuevo, el digital, surgen nuevos modelos de relacionarnos, compartir información, por lo que se presentó de manera más urgente generar marcos de confianza que nos cuidaran y protegieran. En este ambiente, donde las comunidades hackers, mano a mano con los abogados, crean licencias como las Creative Commons o el Copyleft. Un caso concreto de un Procomún Digital es Wikipedia, donde un recurso, en este caso es el conocimiento, es gestionado por una comunidad, que a su vez se rige por diferentes roles. Aquí tendríamos las leyes de gobernanza. Y es por ello que nos encontramos con editores, correctores, programadores, administradores, etcétera, que en su conjunto hacen posible que el conocimiento, este recurso, circule de manera libre, esté cuidado y sostenido, para que cualquiera que tenga Internet pueda acceder a él. Para mí supuso un antes y un después poder participar tímidamente en estos encuentros de Media Lab y caer en la cuenta ...de la importancia de señalar, mencionar y cuidar estos recursos. Que puede parecer que no son de nadie... ...pero en el fondo, al formar parte de todas... ...nos interpelan directamente. Yo lo asemejo mucho con las prácticas feministas... ...donde en ciertos contextos es necesario... ...y prevalece la importancia de visibilizar y nombrar... ...con el fin de valorar lo que tenemos... ...no lo desprotejamos o se pierda en el olvido. La serrería digital. En la serrería digital hablamos muchas veces sobre participación. De hecho, ya os hemos contado que en medialab Prado hay un laboratorio de participación ciudadana. Bueno, pues vinculado con ParticipaLab, se está poniendo en marcha un grupo de trabajo para mejorar los mecanismos de participación del Ayuntamiento de Madrid. Y para hablarnos de ello, tenemos en el estudio a Alberto Avellán y Saya Saulier, Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues lo primero, eh, contadnos en qué consiste este proyecto de comunidades participativas y, y digitales que está vinculado al parecer con Decide Madrid. Pues Decide Madrid uh, es una plataforma en código abierto que lanzó el municipio hace, en 2015 y que es bueno, a nivel mundial reconocido como bastante pionera porque es una, una página que permite la participación ciudadana tanto haciendo propuestas que pueden llegar a ser plebiscitadas a nivel de ciudad, tanto para decidir hasta este año 100 millones de presupuesto participativo. Al ser también un proyecto, un proceso bastante nuevo, pues uh, uh, después de 12 años hay una reflexión sobre qué se podría estar mejorando. ¿no? Nuestro equipo se está, bueno, se está dedicando a bueno, a entrevistar a, las, a la ciudadana para ver la, las posibles uh, uh, mejoras y lo que nos damos cuenta es que hay mucha energía ciudadana haciendo propuestas, pero desgraciadamente está bastante individualizada y si a pesar de tener el mismo problema, no se cohesiona como para para que ese tema vaya en la agenda pública. Y de alguna manera nuestro equipo va a mezclar metodología, uh, tanto digital como um, más clásicas de participación presencial, para intentar cubrir ese problema y hacer que uh, ciudadanos y ciudadanas que hayan sido propositivas, pues se junten, uh, hagan una propuesta um, um, ...conjuntamente intentan aprovechar esos espacios... ...que hoy en día hay en la Alcaldía, en el Ayuntamiento... ...para poder, uh, para poder hacer que uh, esos temas vayan en la agenda pública. Sabemos que hasta el 30 de octubre hay una convocatoria abierta... ...vinieron con ese cartel de Se Busca. Bueno, ¿qué personas están buscando o quién se podría integrar... ...a este grupo de comunidades digitales participativas? Bueno, pues en principio eh, cualquier persona que tenga eh, interés... Por la, ...por la participación. Estamos buscando eh, a gente... Eh, que a lo mejor tenga un, un trasfondo eh, en, en, en ciencias sociales aunque tampoco, es, aunque tampoco es necesario pero que sí que quiera aprender eh, herramientas eh, digitales para analizar la, eh, lo, lo que está eh, sucediendo tanto dentro de, de CID Madrid como fuera de CID Madrid en Twitter, en Facebook, en otras esferas digitales para eh, tratar de dinamizar eh, a la ciudadanía en torno a propuestas y que alcancen sus objetivos de los apoyos necesarios para que se haga un un, un plesbiscito ciudadano. Vale, este grupo de trabajo, ¿cómo va a funcionar? Es decir, vais a tener reuniones presenciales cada X tiempo? ¿Cómo, ¿Cómo es la dinámica que se va a establecer para que la gente también vea si se puede apuntar o no? Lo que nos gustaría es poder um, reunirnos en forma semanal al menos tres horas y que también trabajar como dos horas a nivel más virtual y tener un compromiso de seis meses. ¿Por qué? Porque de alguna manera va a ser como un trabajo que pensamos uh, muy, muy potente obviamente de, de de, uh, de estar también aprendiendo conjuntamente una, unas herramientas y unas técnicas y nos gustaría conjuntamente pues, implementarlas y, y, y llevarlas a cabo. Desde que se inició este proceso de participación digital desde el Ayuntamiento, pues, eh, se han escuchado muchas voces críticas y eh, muchas personas que, que bueno, dicen que mejor una participación tradicional, que lo digital... ¿Es excluyente? ¿Qué beneficios, en realidad, podríamos decir que tienen este tipo de participaciones a través de, de plataformas digitales? Bueno, en general hay muchas... gente de, Hay siempre voces críticas cuando hay algo innovador. Es algo bastante clásico. Pues. Lo que pensamos es, es que dentro de la esfera política casi nada ha seguido al ritmo de los pasos de la digitalización. En realidad, todos hacemos digital menos la política. Pues. Obviamente, es muy importante uh, digitalizar ese aspecto porque porque de alguna manera um, pues uh, es, es, es importante que la ciudadanía esté más participe y que y la digitalización lo permite de donde esté en un momento que esté a la hora que estés, per permitiéndote adaptarte más fácil obviamente hay hay dificultades y, y, y al innovar hay que bueno enfrentar esas dificultades y bueno analizarla y superarlas pero ¿Y de qué manera se podrían poner en contacto con, con vosotras para participar en, en este grupo nuevo que va, que va a ponerse en marcha a partir del mes que viene? Pues eh, nos podéis escribir a comunidades.decibe.medialab-prado.es y allí nos podéis escribir para preguntarnos más información sobre el proyecto. Podemos hablar por teléfono después y, y así aclaramos dudas. Perfecto, porque la información y el formulario de contacto es cierto que está en la página web de medialab-prado.es y ahí es donde debería primero inscribirse la gente que esté interesada en formar parte del grupo, ¿de acuerdo? Exactamente. Uh -huh, bueno, pues muchísimas gracias Alberto, muchísimas gracias Aya y queda hecha la invitación para todas esas personas que quieran poner su contribución, un granito de, de arena para mejorar estos mecanismos de participación digital del ayuntamiento, pues pueden inscribirse a partir del 30 hasta el 30 de octubre en comunidades digitales participativas. Muchas gracias a vosotros. La Serrería Digital. El clavo. El clavo, el clavo, el clavo. Cinco clavos. Cinco preguntas directas a los habitantes de la Serrería Digital. Hoy le damos el martillo a... Fran Díaz, del Grupo Autofabricantes. ¿Quién? Autofabricantes somos un grupo de trabajo en el cual hace referencia a autofabricar, a desarrollar eh, cosas por uno mismo, o por un grupo en, co en colectivo autónomo. El clavo. ¿Qué hacen? Pues desarrollamos diferentes asistencias técnicas, diferentes tipos de prótesis u otras cosas, en colectivo, con las familias incluidas y con cualquier persona que pueda participar en el desarrollo. Esta idea nació en Sevilla con una familia amiga, en la cual tenía, iban a tener una niña en la cual iba a venir sin una de las manos. Nos pusimos a pensar alternativas y después cuando llegamos aquí a Madrid pensamos que estas alternativas personales podían ir mucho más allá a otras familias que tenían las mismas inquietudes. Desde hace dos años nos venimos reuniendo todas las semanas en la cual al inicio definimos cómo tenía que ser y cómo debía de ser una prótesis mioeléctrica de brazo para niño y a partir de ahí empezamos todo el desarrollo técnico. Llevamos tiempo diciendo que estamos cercanos pero... Surgen fallos técnicos que nunca se esperan, porque esto es experimentación, esto es investigación y hay veces que, que ocurren cosas que no están previstas. Pero esperamos pronto tener esa, al menos la primera versión para empezar a probar con algún niño y además que todo, todo lo que se está haciendo está completamente publicado y hecho en colectivo, que eso es muy importante porque además las familias han estado involucradas desde el principio en el diseño y en la idea del proyecto. El clavo. ¿Para quién? Lo importante es las ganas de aprender, que tengas ganas de interesarte por alguna de las áreas que, que están involucradas en el proceso y querer aprender en, en, todo, en todo el colectivo, ya sea de electrónica, de programación, ya sea a nivel eh, de fisioterapia o terapia ocupacional, de diseño, de impresión 3D o de corte láser, que a veces también se usa, o simplemente como facilitación grupal. el clavo ¿Cómo participo. En redes sociales podéis encontrarnos como Autofabricantes, ya sea en Facebook, Twitter, etc. Y en el email como autofabricacion.medialab-prado.es Nuestra página web es autofabricantes.medialab-prado.es El clavo. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Los lunes a las 6 de la tarde hasta las 9. Todos los lunes. La serrería digital. El destornillador. El destornillador. Desarmamos palabras y conceptos para entender de qué madera estamos hechos. Arduino. Uh, Arduino es una placa que, bueno, que nos sirve para conectar, por ejemplo, sensores. Eh, ...se usa casi en todos los campos de lo que es ingeniería... ...que sirve para conectar, por ejemplo, robots... ...o sensores, o luces, o LEDs... ...y en este caso el Arduino es una placa externa... ...que se conecta al ordenador... ...la cual la conectamos a un... ...por ejemplo, lo que nosotros estamos usando... ...un sensor de proximidad de ultrasonido... ...para que reconozca si la persona está más cerca... ...o más lejos de nuestra proyección. El destornillador. El destornillador. Visualización de datos. La visualización de datos es una herramienta que está al servicio pues, de investigadores de periodistas y de gente que trabaja en general con la información y básicamente es una herramienta que yo te diría tiene una función muy clara en, en dos fases determinadas de un proyecto por un lado en la fase en la que nosotros estamos investigando y necesitamos acceder de una manera visual a una determinada conclusión vale una determinada visualización puede servirte para detectar un patrón ...para detectar o aislar un outlier, ¿no? Lo que viene siendo, pues no sé, un, un dato que se escapa o un elemento que se escapa de la media. Tú puedes tener una base de datos con, no sé, millones de, de entradas. Pues eso es mucho más fácil de eh, representar en un papel donde haces un, una representación visual de esa información... ...y es mucho más fácil de ver si dos puntitos se salen de la media de los otros dos millones de puntitos o, o no. Entonces, luego existe una segunda etapa en la que la visualización de datos es, yo creo, fundamental también, que es cuando esa información la tenemos que presentar al, al usuario, ¿no? Para construir una narrativa, pues, no sé, intentamos representar visualmente el mensaje o, o en fin, la historia con la que estamos trabajando.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 Comenzamos esta sección de maderas exóticas sobre las novedades que se vienen con un plan perfecto para este fin de semana. Sí, porque este sábado 21 de octubre tiene lugar la luna de octubre, lo que antes conocíamos como la noche en blanco. Una oportunidad para asistir a decenas de actividades culturales nocturnas de forma gratuita. Y Medialab Prado se suma también a estas actividades con un programa que va desde las 8 de la tarde hasta la medianoche. Patricia Domínguez Larrondo, coordinadora de Auvelap. Tenemos el encuentro Auvelap en el auditorio, que en este caso es el acercamiento de la música instrumental tradicional, es decir, un chelo desde varias perspectivas de experimentación, de código de programación. Por otro lado, se presentarán los resultados de la convocatoria de juegos reunidos para la fachada y para la cosa, por lo que podrás venir a jugar tanto con, con la fachada como a poder pintar la cosa de colores. Maderas exóticas. Maderas exóticas. La semana que viene, del 25 al 27 de octubre, se celebra en Madrid el Festival Transeuropa, un evento de arte, política y cultura que comenzó en Londres hace 10 años y que desde entonces se ha venido celebrando en distintas ciudades europeas. Dafne Bulesbach, directora ejecutiva de la ONG, European Alternatives y coordinadora de transeuropa, nos cuenta por qué comenzaron a organizar este festival internacional. Con la idea de, de, bueno, de pensar juntos con, con, con, con la gente interesada en la sociedad para cómo crear una, una democracia transnacional en Europa y de pensar más allá del Estado Nacional. Y para nosotros eh, del principio era importante de incluir una perspectiva también de, de la cultura y del arte y de trabajar con otros grupos que no están, digamos, parte de un discurso político. La anterior edición de TransEuropa se celebró hace dos años en la ciudad de Belgrado, en Serbia, y este año la sede elegida fue Madrid. ¿Por qué traer este festival a España? Sí, había varios eh, motivos. que el, el motivo más clara para nosotros era que, que bueno, hay ciudades del cambio, ¿no? Se llaman, es un red que, bueno, que patenece Madrid y Barcelona, todas las ciudades más grandes de, de España. Y este discurso que está hecho de, de, de esos eh, movimientos, que claro, que hay esta eh, continuidad también con el 15M, es algo que eh, se está hablando mucho en España pero nosotros teníamos la impresión que menos a un nivel europeo. Pero para nosotros era, era muy interesante de venir con, de una perspectiva de la sociedad civil de entender eh, qué es un poco la diferencia por los ciudadanos de Madrid de tener un gobierno eh, ciudadano. ¿no? El programa completo de actividades, que por cierto, casi todas son abiertas, podéis encontrarlo en la web del festival, transeuropafestival.eu. Para cerrar este encuentro, el sábado 28 habrá una conferencia en Matadero, con algunos de los invitados más destacados del festival. Eh, tenemos Marina Garcés de España que va, que va a abrir la conferencia y tenemos ahí una padura que, es, que viene de, de la India. Trata un poco todos los temas que trabajamos en el festival, que es también al lado de, de, la, de la pregunta de los comunes. También nos interesa cómo Europa es un lugar eh, de, de refugio, sí o no. Y cómo um, acogemos a los refugiados y, y los migrantes. También tenemos actividades del mundo cultural. Tenemos un performance el viernes por la noche de Metro Musta, que se llama Idrissa, que se va a pasar en la ca Casa de Reloj. Y tenemos cuatro exposiciones que están abiertas durante los días: en Matadero y Casa de Reloj, y, y que, que están abiertas gratis y que están, claro. Es, son son exposiciones de arte. Y como parte de las actividades de este festival, MDLA Prado se estará celebrando entre el 25 y el 27 de octubre la Asamblea Europea de los Comunes, o ECA, por sus siglas en inglés. Sí, la ECA es un red que se formó hace, hace un año. Eh, casi, en Bruselas, que, que, que está una red de organizaciones individuales que, que creen promover la idea de los comunes a un nivel europeo. Que están trabajando en, en, en hoteles urbanos, hasta Wikimedia, entonces es muy diverso esta red, que es muy interesante que, que creen promover políticas. Eh, de, del procomún y del común a, a todos los niveles eh, políticos de esta ciudad hasta el Parlamento Europeo. Entonces nos reunimos por primera vez en, en el Parlamento Europeo en, en Bruselas el año pasado y trabajamos ahí también con, con parlamentarios. Y este año, eh, bueno, aquí hoy, ahora en Madrid, nos reunimos por la segunda vez con la ECA y está junto al festival, porque pensamos que bueno, es una buena ocasión de reunir también las fuerzas y de reunir una, un, una cantidad de gente más importante para, para crear también esos, esos um, enlaces y, y comunidades. Bueno, pues os recordamos la página web transeuropafestival.eu para quienes queráis asistir a este festival internacional de política, cultura y arte. La Serrería Digital. Bueno, y con estas novedades sobre los próximos eventos de Medialab Prado, ¡nos vamos! Pero será solo hasta el jueves de la próxima semana, cuando a las 6 en punto de la tarde, por M21, abriremos de nuevo las puertas radiofónicas de la serrería digital. Aunque si durante la semana nos echas de menos, quieres sugerirnos temas que crees que deberíamos tratar o nos quieres contar qué te parece lo que estamos haciendo… Puedes escribirnos a gmail.com Os estaremos leyendo con mucha atención. Hasta el jueves que viene. Escuchaste. La Serrería Digital. Voces, voces, voces, voces, voces que construyen Medialab Prado. medialab, Prado. medialab, Prado. medialab Prado. Todos los jueves de 6 a 6 y media de la tarde con Patricio Rillo y Santiago García.